eres un famoso de la tecnología y todavía no disfrutas totalmente de ella, ¿qué esperas? Gran promoción de tablets desde de 200 mil pesos. Ven por la tuya para el colegio, la universidad o el trabajo. Es necesario estar conectado. Con sistema Android de última generación, pantalla Full HD de, de 7 pulgadas. así que puedas chatear, consultar y realizar llamadas a través de Line, WhatsApp y Skype. Sin gastar minutos de tu línea celular. Ven por la tuya a la carrera 13 número 1861, segundo piso. Contáctanos al celular 313-445-0200. Domicilio sin costo adicional, tecnología al alcance de tus manos.